El camino que me toco en esta vuelta qué visaje Un ron y una vareta que me lleva a este viaje Siempre percho nunca con corbata ni un traje Conspirando con mi banda, rap es lo que traje El camino que me toco en esta vuelta que visaje Un ron y una vareta que me lleva a este viaje Siempre percho nunca con corbata ni un traje Conspirando con mi banda, rap es lo que traje Encerrado en la pieza donde el llanto sobrepasa Las líricas son otras y la mente me desplaza demonios en mi almohada me retan y me sonzagan Cultivando mi tristeza, lágrimas que me atascan Soy consciente de que la felicidad abandona Rapeando desde SUA para miles de personas El dinero te hace feliz tal vez como McDonald's Luego te llega la depre y esa no perdona La vida te enseña a ser un guerrero Siempre firme corazón de acero Me caigo me levanto sin un pero Sin quitarle nada a nadie Siempre porque yo quiero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 Siempre percho nunca con corbata ni un traje Conspirando con mi banda, rap es lo que traje Llega la madrugada y de una me despierto Las noches son tan frías como las del cementerio Las malas energías que me llegan lo presiento La depre que me coge en la inopia yo tan nervio. Por eso es que yo traigo buena rima para que tu perra gima nah. Para que se instruya y que que vaya para arriba Tengo que confiar y tener siempre la mente positiva Rapeando siempre me sale buena rima Tengo mil problemas y una vida que afrontar Desde niño pensaba en una tarima Y rapear la gente elevando sus manos al escuchar Me encuentro en un momento que tengo que aparentar Cuando la tristeza se despierta por el llanto Percibo la tranquilidad que yo misma brillanto Mi alma está tan sola que a veces pierde el encanto